El papel de la escuela en, en tiempos de emergencia es una pregunta eh, que parece fácil, pero no, no, no, no, no es sencilla. Yo creo que está siendo eh, fundamental, pero como lo, es, eh, como lo es siempre, yo creo que la, lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta de lo importante que son las escuelas y lo importante que son las, las maestras y los maestros en, en nuestras vidas. Eh, durante muchos años, desde luego los últimos 20 años, hemos fantaseado demasiado, yo creo, con, con, con ideas que son, que son viejas pero que, que suenan a esto de la desescolarización, a la posibilidad eh, o, al, o el estorbo, que ¿no? ver la escuela más como un estorbo que como, una, como, un, como un agente de, de cambio y de posibilidad y, y no hay, ¿no? Ha, ha habido muchas, muchos intereses, eh, sobre todo eh, intereses de, de las acciones tecnológicas, por ejemplo, por, por lanzar un discurso muy, muy negativo hacia las escuelas y hacia los maestros. Eh, de, de, poco, de poca confianza, de poco reconocimiento y, y acusándoles un poco de los males eh, sociales. Lo que nos estamos dando cuenta eh, en estos, estos meses ya, pero nos dimos cuenta prácticamente nada más empezar la, el confinamiento, es que sin escuela, sin, escuela como, sin esa escuela pública como, como el lugar donde estamos eh, juntos, donde hacemos... Eh, donde hacemos el yo, pero también hacemos lo común, eh, es muy difícil sostener la, la sociedad. El papel de la escuela creo que con muchas dificultades eh, y el papel de los, sobre todo de las personas que trabajan en las escuelas, de las, de las maestras, de los maestros, de los profesores en general, eh, está siendo mantener cierta normalidad en, ciertos de, en, en tiempos de anormalidad total. Eh, por tanto, están dando una cierta continuidad a... a, a a una vida de, de, de posibilidades en, en lugares donde normalmente no, no, no lo habría si no tendríamos escuelas. Creo que está siendo un papel, insisto, fundamental, como lo es y como creo que lo, lo tiene que seguir siendo en, en la construcción de sociedades más justas, más equitativas, más democráticas, y lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta realmente de cuál es ese, ese papel. Es decir, que estamos, de alguna manera, borrando eliminando estos, estas fantasías desescolarizadoras o privatizadoras que, que habían circulado ¿no? por, nuestros, por nuestras cabezas en los últimos 20, 10, 15 años. Yo diría que es prácticamente eh, imposible hacer escuelas sin, sin estar juntos. Es prácticamente imposible hacer escuelas sin, sin esa especie de coreografía de los cuerpos, de los sentimientos, de las, ¿no? de las miradas que se producen cuando estamos, cuando estamos juntos. Insisto que hay un papel fundamental de la escuela eh, como institución pública que no, que, que, que no debemos perder, a pesar de que sabemos que no lo hace, o sea, que no consigue revertir. O a pesar de que no consigue revertir todas las desigualdades que, que atraviesan lo educativo y que no son educativas, que son desigualdades sociales, económicas, de capital cultural, esas desigualdades atraviesan lo educativo, eh, pensamos que la escuela, y creemos, y yo, yo soy un convencido de que la escuela eh, eh, aminora esas desigualdades, eh, y, y cuando no tenemos la escuela eh, con, con nosotros, esas desigualdades eh, se acrecentan, las brechas se, se, se amplían. Eh, y esto es muy difícil de... de de lograr cuando no estamos juntos. El, esa fantasía de que en la escuela eh, sin escuela y sin aulas y sin estar juntos puede funcionar creo que se está demostrando que es eh, falaz y imposible. Eh, ir, ir a la escuela o estar en la escuela no es solo... Eh, el, que se produzcan los aprendizajes, no es solo eh, que sucedan una serie de actividades eh, programadas, didácticas, pedagógicas, que también y son fundamentales. Ir a la escuela es muchísimo más, ir a la escuela también es todas esas relaciones, es fundamentalmente relacional, es todas esas relaciones, to también esos sufrimientos, también esos problemas que suceden en la escuela, esa parte de la convivencia y de las dificultades de convivencia que, que, que experimentamos en las escuelas y que tanto nos preocupan, son fundamentales a la hora de formar a las personas y eso lo estamos eso lo perdemos cuando no estamos juntos. Por tanto, yo creo que si tenemos que pensar en, en qué no tenemos que perder eh, aún manteniendo el confinamiento, es todo ese aspecto más relacional de la escuela, más de construir, insisto, lo común y, y lo individual al mismo tiempo. El, el, en, en la escuela nos hacemos como personas, pero nos hacemos como común, como colectivo, como sociedad. Por tanto, eh, eh, si tenemos que mantener una, una, una escuela sin cuerpos, una escuela en la que no estamos juntos, una escuela eh, en cada uno de los hogares, tenemos que tratar de, de asegurar que, que esa escuela no solo está funcionando para producir o para garantizar una serie de aprendizajes, sino también para garantizar esta idea de lo colectivo, de lo común, eh, de lo relacional, eh, de la atención digamos, eh, a las personas. Pues último matiz, eh, la escuela es un espacio y un tiempo distinto de la familia, y distinto de la calle, distinto del trabajo, distinto del mercado. Y esto es muy importante que lo tratemos de mantener. Hacerlo cuando no estamos en el lugar físico ese que suspende eh, lo, lo, lo que pasa alrededor es tremendamente difícil. Y, y, y vemos también cómo eh, esas, eh, esas brechas, esas desigualdades que uno tiene por el lugar donde ha nacido, por, eh, por la familia con la que... ¿no? Por su familia, por un montón de razones, eh, se pueden acrecentar cuando no, estamos, eh, cuando no estamos compensando en este dispositivo que, que suspende todo eso, que es la, la escuela, como un lugar y un espacio específico donde no somos hijos de, no somos hermanos de, eh, no sufrimos las eh, ¿no? eh, de desigualdades y más, eh, más relacionadas con nuestro, con nuestro origen. Tenemos que conservar ¿no? de, de lo que estamos viendo y haciendo en estos momentos de, de, de confinamiento. Y, bueno, por un lado hay cosas que, que surgieron al principio que tienen que ver más con lo... Por ejemplo, con el profesorado. Eh, vimos eh, no solo que, que es una profesión tremendamente eh, responsable sobre su, su, su labor y, por tanto, eh, sin recursos, sin instrucciones claras, eh, sin ayuda por parte de la administración, eh, ha hecho todo lo posible por mantener ese derecho a, a la educación y a la aprendizaje de sus, de sus estudiantes. Entonces, esto creo que es tremendamente interesante. Es tremendamente interesante también cómo se han puesto en marcha todos esos procesos de ayuda colectiva, eh, de, de asociación, de, de compartir, eh, mucho más probablemente de, lo que, de, de conversación entre docentes también para, para compartir prácticas y, y, y problemas, mucho más de lo que muchas veces sucede cuando estamos en, en la vida normal, esta de la escuela de todos los días. Es decir, a, la, a la profesión le acusamos muchas veces de ser demasiado individualista y en esta, en esta situación lo que estamos viendo es un sentimiento de, de, de lo colectivo tremendamente interesante de compartir una cultura mucho más interesante que deberíamos mantener cuando cuando volviéramos. Eh, desde el punto de vista de los aprendizajes eh, hemos ido evolucionando pero hemos visto como insisto eh, eh, la escuela no es un proveedor de actividades y hemos visto como los mismos docentes han dado cuenta que su rol no es el de proveer de actividades didácticas para que los niños hagan ya no sólo tareas o como queramos en casa o en, el, o en el cole sino que fundamentalmente es crear situaciones de aprendizaje. Aprendizaje, aprovechar los recursos que tenemos disponibles, las situaciones en las que estamos aprendiendo, se aprende en situación siempre eh, y eso lo decimos muchas veces, ¿no? por eso nos, esto de los aprendizajes estandarizados no funciona bien porque necesitamos aprender contextualizadamente en situación, saberes más transdisciplinares, saberes más emergentes, eh, saberes que tienen que ver también con lo que nos afecta y esto se está sucediendo en algunos casos en estos momentos y es muy interesante y ya creo que por último, cuando yo decía la escuela suspende el espacio y el tiempo, suspende lo que nos pasa en la vida normal, en la escuela no somos hijos, no somos hermanos somos estudiantes en la escuela tampoco estamos eh, aprendiendo digamos eh, un oficio en general, estoy hablando de la escuela obligatoria, eh, en la escuela nos dedicamos a ser estudiantes y por eso esa idea también de las disciplinas que es interesante, entendidas como lenguajes bueno, esta idea de suspensión es interesante pero por otro lado a la escuela le hemos eh, acusado muchas veces de desconexión con la vida, desconexión con los contextos, desconexión con lo que pasa en las familias o en los barrios y eso es una brecha que hace que para muchos no tenga sentido, esta situación de alguna manera manera. No sé si lo está solucionando, pero nos está poniendo muy bien el foco en que necesitamos una mayor relación entre esa suspensión que se tiene que, que producir en las escuelas y esa, no y esa vinculación con lo que pasa fuera de las escuelas, con las familias, con los contextos, con los barrios, con las situaciones eh, colectivas y personales de las personas. Luego, eh, no lo hemos solucionado, pero creo que hemos puesto el foco en la necesidad de suspender por un lado y vincular por otro como eh, camino hacia... ¿no? hacia una escuela que tenga sentido para todos. Porque el gran problema de la escuela eh, no es lo que nos quieren vender ¿no? las tecnológicas o ciertos grupos eh, de interés y el gran problema es que eh, si pensamos en el sentido de la escuela, que para muchos lo tiene clarísimo, esto de lo colectivo de, lo, de, de, hacer, eh, de hacer sociedad juntos eh, también tenemos que ser conscientes de que para muchos y muchas eh, la escuela va perdiendo el sentido según vamos avanzando en los cursos. Luego eh, recuperar aquello esencial de la escuela que estábamos perdiendo eh, un poco inigulados por la por lo tecnológico, por las novedades, por los discursos eh, pseudo eh, de la escuela nueva que, que estaban alrededor nuestro, de pseudo innovadores, pero también mirar hacia adelante y buscar nuevos sentidos a la escuela para que tenga sentido para todos, ¿eh? que la escuela tenga sentido para todas las personas. Y para cerrar, aún a riesgo de extendernos un poco... ¿Cómo se hace esto en el panorama que se nos viene, que según eh, van indicando por todas partes, es un panorama que estaremos eh, durante un año al menos, o quizá dos, entrando y saliendo de confinamiento? ¿Cómo se hace esto de mantener lo vincular de la escuela y lo esencial de la escuela, que tiene que ver con situaciones, y cada uno vamos a estar viviendo situaciones diferentes, aislados en nuestros hogares? Sí, es eh, tremendamente difícil. Tenemos por delante una situación efectivamente, que pinta compleja fundamentalmente porque eh, el gran problema de la escuela no es la escuela, el gran problema de la escuela es la desigualdad social en la que eh, tiene que operar la escuela. Eh, y eso no debemos olvidarlo. Eh, España es un país tremendamente desigual, tremendamente segregador que se refleja en el sistema educativo que tiene y, y este es un gran problema... Si nos vamos, por ejemplo, a, a, a países eh, no vecinos, pero latinoamericanos, es decir, un continente todavía más desigual, con más segregación eh, y con más economía informal, vemos que la situación que vamos a poder vivir en España va a ser todavía más, más, más grave. Es decir, que estos países como los nuestros en los que... Eh, las, des, las desigualdades contra las que tiene que operar la escuela eh, son tremendas y el, sistema, el mismo sistema eh, educativo que tenemos, eh, de alguna manera, acrecienta la segregación, eh, nos pone delante de una situación eh, tremendamente compleja. A eso hay que añadir que eh, la situación económica de muchísimas familias va a ser eh, muy mala en los próximos años. Eh, y eso hay que añadir que seguramente los, los, eh, los presupuestos, los recursos que, te, que, tengamos, que, que tenga la administración pública van a ser eh, escasos y, por tanto, yo creo que cómo se puede garantizar eh, esto que estamos hablando, que lo que pasa eh, sí o sí, a muchos no les guste o digan que no es lo más importante por más inversión eh, educativa. Eh, inversión educativa significa seguramente desinvertir en otros, en otros lugares, pero, eh, porque no va a haber ¿no? para todo, pero creo que tenemos que invertir más en educación, tenemos que invertir más en los en las espacios. Es decir, una de las grandes eh, dificultades que vamos a tener en septiembre es que los espacios, las escuelas, los institutos no están preparados, no tenemos espacio directa directamente ni en, ni en sus configuraciones arquitectónicas, ni en, para poder atender esta idea de, de pocos en las aulas no es tanto un problema o no solo es un problema de ratio sino que no tenemos ni siquiera los espacios adecuados para poder atender esta especie de distanciamiento físico que probablemente nos requiera los, los próximos meses luego mucha más inversión desgraciadamente um, yo creo que una apuesta decidida por, por la escuela pública eh, eh, acabar con estos discursos de, de segregación escolar con los que estábamos eh, conviviendo o aminorarlos al máximo eh, posible. Y luego creo que también eh, lo que necesitamos es muchísima más intervención de las instancias eh, más locales. Es decir, yo creo que la escuela sola no puede ni podía antes ni podrá en, en los próximos meses atender las dificultades que va a tener si no atendemos también a servicios sociales, a servicios sanitarios, es decir, que yo creo que pasa por una eh, relación mucho más estrecha, una vinculación o una cooperación mucho más estrecha a nivel local entre, eh, dependiendo, estamos en un distrito, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, en, una, en un pueblo, en un barrio, con esas instancias eh, locales de, de asistencia social, asistencia sanitaria. Eh, la, insisto, el gran problema de la escuela, eh, que tiene muchos, eh, también pedagógicos, didácticos, de cultura, eh, no es solo eso, sino que fundamentalmente es un problema de desigualdad eh, social y, por tanto, las políticas eh, educativas tienen que estar muy de la mano de las políticas eh, sociales y de las políticas eh, sanitarias en los próximos meses, años.